Bueno, Buenas tardes a todas y a todos. Eh, quiero agradecer al Ministerio de la Transparencia y Fiscalización y a la Contraloría General de la, de la Unión de, de Brasil, el Gobierno Federal, por eh, la invitación a, por segundo año a participar de estas jornadas y de este seminario internacional sobre acceso a la información y transparencia. Eh, eh, lo primero que quiero compartir con ustedes es que justamente la región vive un momento especial en cuanto y desafíos muy grandes en cuanto a la consolidación de sus procesos democráticos. Eh, es un contexto ineludible, o sea, asistimos a veces con perplejidad a una situación donde justamente la corrupción y los hechos de corrupción están siendo eh, investigados, están saliendo a luz y están poniendo muchas veces en duda la legitimidad de las instituciones. En segundo lugar, eh, instituciones centrales para la vida democrática, como la prensa, este, como, como la, la circulación de información veraz, eh, están bajo ataque, ya sea en algunos casos por parte de, de gobiernos incluso, eh, por parte de la polarización política o a partir de la polarización política eh, y este, también hay un fenómeno creciente tecnológico de circulación de información falsa, lo que han, se ha denominado en la en la doctrina de, la fake, de fake news o, o, o noticias falsas que circulan porque alguien o algunos este, las pusieron a circular sabiendo que eran falsas para incidir en el proceso democrático para, o, o por motivos económicos para sacar un, un provecho debido a esta, a esta situación de que las redes internet y las redes sociales permiten este, diseminar información falsa y la gente la consume lamentablemente ¿no? entonces es un momento particular, no es cualquier momento por eso me parece y me gustaría reafirmar que el derecho de acceso a la información pública eh, justamente es central para la vida democrática de los países. ¿Por qué? Bueno, Porque permite a los ciudadanos eh, ejercer su derecho a buscar, a recibir y a difundir información eh, en poder del Estado, que es información veraz, que es cierta y que cumple determinadas funciones. Eh, la persona, los investigadores, los periodistas, quienes hacen uso del derecho, ejercen el, el derecho, pero además el, el acceso a la información pública sirve, tiene una, una finalidad o tiene una función eh, en la vida de, de, de, del Estado y en la vida democrática. Por ello, entonces el acceso a la información es importante y la actividad que muchos de ustedes desarrollan, los servidores públicos, eh, la agencia obviamente que controla el cumplimiento del derecho de acceso a la información por parte de los organismos estatales eh, los servidores públicos en general bueno tienen una tarea crucial en este tema, es decir, entender estos principios, cómo son los principios del acceso a la información pública y, y, y llevarlos adelante efectivamente para que tenga un efecto útil en la vida de la gente y en la vida de la democracia, es crucial para este, poder decir que hay realmente en un país esta apertura y acceso a la información pública. Y el sistema interamericano de derechos humanos tiene mucho que ver con esto, ¿por qué? Porque bueno, buena parte de la consolidación, del de hecho de que hoy existe una ley en Brasil eh, que sobre acceso a la información pública y que exista una Contraloría que tiene una función de monitorear y de implementar esta ley y de hacerla efectiva en el Estado eh, o que existan 23 leyes en la región tiene mucho que ver con los estándares que desarrolló el sistema interamericano desde el año 2000 cuando la declaración de Principios de libertad de expresión estableció que el acceso a la información pública en poder del Estado es un derecho de todas las personas sin necesidad de explicitar un motivo, etcétera y que rige un principio de máxima divulgación, eh, pasando por eh, casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que eh, establecieron que el Estado tiene obligaciones positivas en esta materia, el caso Claude Reyes versus Chile, o el caso Gómez Lund versus Brasil, eh, donde, se, donde justamente la Corte estableció el contenido concreto de este derecho de acceso a la información pública como un derecho autónomo, han sido importantes para la región y para el mundo este, en esta idea de que eh, los gobiernos tienen que ser abiertos y, y transparentes en, en, en muchos sentidos. All right. <laughs> Eh, y también bueno, porque hay una ley modelo interamericana que vino después de todos estos desarrollos que consolidó cuáles son los principios fundamentales que debe cumplir una ley de acceso a la información pública los, los requisitos, los procedimientos que debe, que debe tener eh, por ello, el marco jurídico interamericano es clave para entender y para que los servidores públicos que se están eh, familiarizando con esta temática puedan de algún modo este, profundizar en esto, en, en esto del acceso a la información pública Yeah. <sighs> Para finalizar esta primera introducción general, yo diría que eh, en, en, un, en, un, en un Estado, en un país como Brasil, que ya tiene una ley, que ya tiene una institucionalidad, que ya tiene unos procedimientos y que ya tiene una, una historia, que van a ser de cinco años, eh, diría que cada servidor público debe observar estos principios a la hora de eh, evacuar un pedido de información, a la hora de atender un requerimiento de información de los ciudadanos o a la hora de este, informar proactivamente sobre los asuntos de interés público y para la relatoría para el sistema interamericano hay dos principios cruciales en esta materia uno es el de máxima divulgación y el segundo es el principio de buena fe el, máxima, el principio de máxima divulgación eh, se traduce en que el, en principios generales que toda la información que está en poder del Estado sin importar su formato sin importar su contenido es de acceso público y está sometida a una eh, lista muy restringida de excepciones que deben a su vez interpretarse en forma restrictiva y el segundo principio tiene que ver con el principio de buena fe y esto tiene mucho que ver con los funcionarios públicos ¿por qué? porque Aun cuando la información pueda ser eh, pública o debe ser pública, bueno, hay muchas formas de obstaculizar el acceso a la información, muchas veces. Y esto tiene que ver cómo los funcionarios y los organismos cumplen con el derecho de acceso a la información pública, que es el principio general de transparencia. Porque si yo, no, sé, no tengo un mecanismo digital para facilitar el acceso o no tengo un lugar claro y visible para que la gente pueda pedir la información o cuando me hacen la solicitud eh, no, le hago, no le doy una respuesta oportuna eh, y completa al usuario o cuando me piden información concreta la escondo dentro de una cantidad de información que puede tener el estado eh, o lo remito de una repartición a otra sin dar una indicación necesaria bueno, son formas de algún modo este, de, de no aplicar ese principio de buena fe lo, lo, las obligaciones que tiene el Estado deben ser cumplidas de, de buena fe y este principio también se aplica obviamente a las excepciones eh, hay una obligación por parte del Estado de no clasificar en forma genérica todo, toda la información como reservada sino que justamente ser muy estrictos y ser muy claros este, y establecer la fundamentación del caso cuando se niega una información ¿no? este, y luego Obviamente la ley establecerá los procedimientos para apelar una posible denegatoria de información, porque lo que quieren las leyes de acceso a la información y lo que pretenden los principios del derecho internacional es que justamente sea útil y se haga realidad el principio según el cual la información que maneja el Estado está accesible a la gente. Por lo tanto, bueno, en, esta primera, en este primer bloque un poco queríamos volver a reiterar principios que no son nuevos, por supuesto que han sido desarrollados en los últimos 10-12 años por el sistema interamericano de derechos humanos, pero también que tengan presente que el sistema interamericano de derechos humanos ha sido pionero en este tema. Eh, recién hace seis meses la corte europea por primera vez en un caso falló de que el acceso a la información pública es un derecho con un contenido eh, autónomo y esto ya lo había dicho la corte interamericana en el año 2006 y este 23 países, como decía al principio, se han sumado a este, los países que tienen leyes de acceso a la información pública. Y más allá de esta coyuntura, que es compleja para el continente y para muchos de nuestros países, bueno, justamente lo que me parece que tiene que este, prevalecer es este, defender los avances que hemos logrado, defender a la ley de acceso a la información pública y favorecer que la gente justamente pueda enterarse de cómo se manejan sus asuntos o los asuntos públicos a través de estos instrumentos.